que digo que solo pedía que me concedan unos segundos para enseñarle al señor Cubero una fotografía de un chiringuito antiabortista de estos que viene citando reiteradamente. Ven ahí tres mamás con tres niños, son tres chicas jóvenes que no querían abortar, que no tenían trabajo y ahora tienen alojamiento, manutención y trabajo. Tres mamás con tres niños y que podríamos contrastar con las fotografías de los abortorios que usted defiende, señor Cubero. Ahí tiene. Tiene otra mamá, Para pedir otra, alusiones, otra mamá, ¿eh? sí, sí, sí, sí, alusiones, supuesto. otra mamá con un niño. Esto es un chiringuito antiabortista. ¿Y usted quién se cree que va a las clínicas a que practican aborto? No van madres, ¿o qué van? Ranas, ¿o qué? O chimpancés. Pues claro que van madres, madres que libremente han decidido que quieren abortar. Y aún así sabe que se encuentran en la puerta de las clínicas. A sus seguidores, hostigándolas y acosándolas para que no practiquen su decisión de abortar. Eso es lo que se encuentran en las puertas de las clínicas abortistas. A los seguidores de vos acosándoles. En sus chiringuitos antiabortistas no se encuentran a ningún sí, seguidor cuero, de la izquierda para acosarles la Esa que es la diferencia entre ustedes y nosotros.